Retornamos con las informaciones y lo habíamos anunciado a partir del año 2007 es que se tienen las relaciones diplomáticas entre Bolivia e Irán. ¿Cuáles son los puntos más importantes en los que se han avanzado? Veamos. La relación entre Bolivia e Irán comenzó en la gestión 2007 en programas de desarrollo tras ratificar el compromiso de la República Islámica de Irán con el desarrollo del país mediante la cooperación en diferentes sectores, en especial en los ámbitos de la economía, ciencia y salud. En ese contexto, esa singularidad, en la gestión 2009 en Teherán se firmó un acuerdo marco para fortalecer relaciones de cooperación estratégica, económica y de seguridad. Asimismo, en coordinación con el Ministerio de Salud y en relación al programa para construir varios hospitales poniendo en marcha la salud en Bolivia, con el funcionamiento de un hospital iraní en la ciudad del Alto, además de dos centros de hemodiálisis en La Paz y el otro en Cochabamba. Puso en marcha un programa de intercambio de estudiantes entre ambas naciones, dirigido al campo de las energías. Irán ofrece no solo productos, sino también propone transferir tecnología a Bolivia. Las relaciones bilaterales entre Irán y Bolivia se han consolidado ya que el presidente Evo Morales en muchas ocasiones ha mostrado su respaldo en diferentes temas de suma importancia y la voluntad de las autoridades en sus respectivas naciones de desarrollar los lazos bilaterales en varias esferas, como la política y la económica. Hoy en Santa Cruz de la Sierra, el presidente Morales recibió en audiencia al canciller de Irán, Mohamed Javad Zarif junto al canciller Diego Pari. Se, se ha ofrecido poder trabajar en el tema de la carne, el tema de, de maíz, el tema de arroz, productos bolivianos, que están eh, preparados para la exportación junto a la quinoa, que es ya un producto conocido mundialmente. Quien acompañó en esta reunión, donde se abordaron temas de interés bilateral y multilateral. Acordaron construir un acuerdo para la implementación de una fábrica de medicamentos con prioridad accesibles a la población boliviana que padece de cáncer. Pues creo que debemos destacar el importante desarrollo tecnológico que tiene Irán. Uh, tiene una, uh, un importante desarrollo en materia de drones, en nanotecnología y otros ámbitos, y creo que podemos aprovechar esta tecnología para también poder implementarlo en el país. Además, trabajan en un memorándum de entendimiento para profundizar la cooperación en temas de transferencia de tecnología y apertura de mercado para productos como carne, arroz y quinoa.